Cabe mencionar que es muy importante distinguir qué es el open source, el open hardware, que son herramientas que empoderan a la comunidad, que les ayudan a romper barreras o problemáticas que muchas veces la población o ciertas zonas o, o, o grupos de personas se tienen que enfrentar día a día dependiendo de la localidad. El reto aquí importante para el open science, el open hardware, es cómo rompemos la barrera de institución y comunidad, y que todo lo que se haga es de una forma responsable, pero enfocado a las necesidades de la población y las problemáticas que tenemos.